Iniciamos el tema 7 en el que nos ocupamos de la dimensión social del ser humano. En concreto abordaremos tres temas que son los siguientes. Primero, el papel que tienen los demás en nuestra vida. Segundo, nos ocuparemos sobre las bases sobre las que se construye la convivencia, es decir, la aceptación de la diversidad y la resolución pacífica de los conflictos. En tercer lugar, analizaremos las relaciones afectivas, el amor y la amistad. Empezamos con el primer punto, que se ocupa de la diferencia y la discrepancia, centrándonos en la pregunta acerca de qué papel tienen los otros en nuestra vida. En el tema 4 ya vimos que éramos animales sociales, los cuales para poder sobrevivir o para poder desarrollar nuestras facultades superiores necesitábamos de convivir en sociedad. En el tema 5 también hemos visto a través del proceso de socialización ...cómo se configura nuestra identidad y nuestra personalidad. Ahora, comprenderemos que vivir es convivir. ¿Qué significa esto? Compartir un mismo espacio cívico con otras personas. Personas que son distintas entre sí. Es decir, vivimos en una sociedad que es diversa... ...y en la que no todos somos iguales... ...concepto de diferencia... Ni todos pensamos ni queremos lo mismo, concepto de discrepancia. Por lo tanto, primera idea, vivir es convivir en una sociedad diversa, de personas distintas, que no siempre piensan ni quieren lo mismo. Cuando compartimos ese mismo espacio cívico con otros seres humanos, cada uno de nosotros tiene como máxima aspiración la búsqueda de la felicidad, y es aquí, no te puede surgir un posible problema. Como la sociedad es diversa, no todos pensamos ni queremos lo mismo, puede suceder que nuestros deseos y proyectos entren en conflicto con los deseos y proyectos de otras personas. ¿Podemos armonizar la búsqueda de la felicidad de cada uno de nosotros para intentar evitar, en la medida de lo posible, este tipo de conflictos? Pues en este caso es la ética y la política la que nos proporciona principios que nos permiten ordenar y asegurar esa convivencia. ¿Cuáles son estos principios? El primero, el reconocimiento del otro en términos de igualdad. En una sociedad en la que, tal como se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no hay privilegios, sino que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos. En segundo lugar, el reconocimiento y el respeto de la diferencia, es decir, la aceptación de la diversidad las maneras de vivir, de ser o de pensar de las personas que comparten este mismo espacio cívico. Siempre esto dentro de un marco de referencia básico, que es el conjunto de leyes que nos hayamos dado democráticamente. Por otro lado, tenemos que cuando surja una discrepancia entre lo que nosotros queremos o deseamos, puedan desear o querer otras personas, intereses en conflicto, hemos de buscar una solución pacífica de los conflictos. Esto significa que las partes, cada uno de los que entran en conflicto, puedan encontrar una solución que signifique el mínimo daño y el máximo beneficio para cada uno de ambos. De manera que puedan sentirse satisfechos a través de una transacción dialogada. Pues bien. Aquí tenemos el mapa conceptual, este primer punto que es meramente introductorio, en el que seguiremos analizando la igualdad y la diferencia.